Mi nombre es Julián Salinas, soy director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica y nos complace el hecho de ser parte de la red Claxo a la cual nos incorporamos en el año 2022 y esta admisión para nosotros representa una puerta para poder entrelazar diferentes perspectivas, redes regionales que nos permita contribuir al desarrollo de las ciencias sociales y a la reflexión y construcción de propuestas para la construcción de un mundo mejor. En ese marco, pues, creemos que eh, podemos contribuir, Pudesen es un centro de pensamiento económico con una visión holística y heterodoxa sobre los problemas regionales. Desde su surgimiento ha estado, en la contribu ha estado contribuyendo a desarrollar eh, un debate académico profundo, eh, propuestas de políticas públicas y a ser un espacio donde convergen diferentes académicos, líderes sociales, eh, para poder eh, contribuir a la solución de los problemas de nuestro país, El Salvador y de la región centroamericana. Eh, en ese marco pues, creemos que el hecho de ser parte de CLACSO pues, es un escalón que nos permite eh, poder contribuir al alcance de nuestros objetivos estratégicos y que desde, esa desde esta manera poder también eh, aportar al desarrollo de las ciencias sociales y a la construcción de un mundo mejor. PUDESEN tiene pues, una serie de alianzas nacionales y regionales eh, con diferentes movimientos sociales y centros de pensamiento, como por ejemplo la Universidad de El Salvador, movimientos de profesionales por la transformación de El Salvador, la Confederación de las Cooperativas de la Reforma Agraria, la Red de Ambientalistas Comunitarios para el Desarrollo de El Salvador y otros centros en el ámbito regional que nos, pues, nos permiten tener una perspectiva de transformación social hacia el alcance del desarrollo inclusivo. Así que nos complace ser parte, ser centro miembro de Claxo y poder desde nuestras pequeñas posibilidades eh, seguir contribuyendo al desarrollo de las ciencias sociales y a la resolución de los problemas que enfrenta eh, eh, la población mundial.